Las cerezas del cementerio es un libro de Graviel Miró y es un libro abierto a diversas interpretaciones, una novela llena de emoción y muy personal. Este libro lo cierra el cuento que lleva el mismo nombre, Las cerezas del cementerio, al que hoy damos lectura y espero que sea de tu agrado. Las cerezas del cementerio. Cuento de Gabriel Miro. La madre Giner y los hijos llegaron a la heredad del valle Posuna... ...cuando la abundancia doblaba el ramaje de los cerezos y trenzaba y rendía los panes. La bendición del Señor, que bajaba las tierras de don Eduardo solía beneficiar también los campos de toda la llanada. Pero ese año la divina merced era copiosísima. Amos y labradores se hallaban en el portal conversando de cosechas. Estaba tan contento Giner que se reía sin saberlo, descubriendo su lengua temblorosa y su dentadura amarillenta y afilada. La esposa le miraba beatíficamente y su carne, que de la opulencia había pasado a la crasitud, se le desbordaba movediza por todo el ancho asiento. La madre se volvió a los criados y, señalando con su rollizo índice hacia el matrimonio, le dijo. «Yo no encuentro más felicidad». Una labriega viejecita le repuso. —No les falta sino un crío. —Cállese de críos. —¿Y no piensa que sí que lo querrán ellos? —No lo permita Dios —exclamó la nuera. Y siguió mirando al señor Giner que ya dormitaba. —¡Ay, no! No apetecía más felicidad. Y este verano ella y su esposo respiraban libres de sustos, pudiendo pasear hasta la misma Olmeda, residencia de monjita desde la muerte de doña Luzgarda. Aquel pobre sobrino de la señora, cuántas rarezas hizo, y qué empeño, señor, en decirla y creerla desdichada. Y con mucha ternura le quitó al marido las moscas que le chupaban en los lagrimales. Luego habló Félix con la madre Giner, que... De todo hizo glosa y resumen, murmurando. Al cabo, por recuerdo de él, nos mercaron el retiro en mil reales, y había costado 225 onzas, a carta de gracia. -¿De veras? -Justo. Mire allí, ¿no son las que cruzan por el olivar todas de negro? Pobreta inglés, ¿y qué luto llevan? A buen seguro que la viuda más se los pone por el otro. ¿Y es posible? Pues claro, y este año, que no haya amistad con Julia, como lo hubo antes. Ya sabe su afrenta. No conviene pasar de saludo. Jesús mil veces no. Ni el saludo a las enlutadas según... Cuidaron de parentarse de la heredad y ni siquiera se volvieron a mirarla. Caminaban por un arenoso sendero de la ribera y sus sombrillas y sus rubias cabezas se copiaban dentro del sosegado río. La palidez, la negrura de las ropas y hasta el silencio de las damas imprimían en su belleza un sello espiritual de meditación y de infortunio. Doña Beatriz había dejado la ciudad desde el fallecimiento de Lampes, que expiró en los brazos de su copero. La viuda puso en la casa en sus jardines llenos para sus ojos de la figura de Félix hondadísimos custodios, y ella misma también atendía amorosamente esos lugares haciendo rápidos viajes a Almina. Elegido el retiro para su perpetua residencia, lo compró, lo amplió, lo ennobleció, y la huerta de Giner se transformó en espejo de la elegancia y melancolía de doña Beatriz, cuya largueza y dulzura le abrieron la voluntad de las monjas carmelitas, dueñas del antiguo solar de los Valdivia. El blanco álamo, estrado de su perdido amor, era por la tarde su predilecto asilo y locutorio de sus recuerdos. Y allí, donde la mirada de Julia les sorprendió y les hizo descender de la exercitud el reconocimiento de la culpa, allí recibió otra mirada de la hija llena de lágrimas. Y recogió todo su cuerpo, lo puso sobre sus rodillas y le descansó la tribulada cabecita en su seno, besándola deliradamente. Julia venía repudiada de Silvio. Se habían casado en Valencia, sin el perdón de doña Costanza, pero don Eduardo y Beatriz los protegieron para que fundasen un hogar. Silvio era un marido torvo, erizado de sospechas, inquisidor, meticuloso de palabras, de los pensamientos y hasta del cuerpo de la esposa. Julia lloró mucho la muerte de Félix, que el buen don Eduardo les comunicó después de dos meses. Silvio llegó a prohibirle enfurecidamente estas lágrimas. Cuando algunas veces pronunciaba a la esposa el nombre del muerto, Silvio sentía que le mordían en los profundos del corazón y siempre dedicaba un comentario suave a las románticas aventuras de su primo. ¿Qué te parece si resucitase o te saliese algún Félix por estas calles? Una mañana vino carta de doña Beatriz, y en ella lo nombraba, dándole noticias emocionadoras de lo postrero de su vida. El marido espió la lectura. ¡Oh! Julia leía con más detenimiento y complacencia que nunca, y su boca hirvió en maldiciones para Félix y en las palabras de oprobio para doña Beatriz. La hija se revolvió defendiéndolos, y el celoso rugió riéndose y salivando. —Eres de la misma sangre y harás lo mismo que ella, si no lo has hecho ya con otro más o menos, Félix. —¿Yo? Y Julia se contuvo porque la queja y la protesta inflamaban a la madre. Después, recuperada, altiva y serena, le dijo. —Quiero ser como ella, nobilísima como ella, que, pecadora o no, nunca se ha envilecido. Beatriz besó las lágrimas de su hija y abatió su frente, enrojecida por el recuerdo de la mañana en que, enajenada de celos, había codiciado esas bodas. Se asomaron al santo cercado. Después la madre siguió sola sobre el fresco y blando herbazal, penetrando el sol que se esparcía como un riego de luz quietecita remansada dentro de las amapolas. El ramaje de los cerezos ocultaba doña Beatriz, techándola dulcemente. En la umbría de un rincón vio una rosa tendida, grande, afelpada de hierba. Una mano había esculpido, segando brisnas de verdura, las letras del nombre de Félix. Doña Beatriz besó esa palabra. Temblaba un gorjeo de los pajaritos que acudían a la querencia de esos árboles y de esos muros, envueltos siempre en la quietud de todos los silencios. Pendía una rama cuajada de las primeras cerezas. Se alzó la señora y las entibió con el fragante aliento de toda su vida, y después ella tomó del dolor y dulzura del árbol, pero no desfallecía de la emoción ansiada. Solo era fruta con el mismo sabor que antes de morir Félix. Crujió otra rama doblándose bajo otras manos y apareció Isabel. Y vio Beatriz que los ojos de la doncella lloraban y que sus labios sonreían celestialmente. Isabel nunca había comido de esos árboles y ahora sorbía y comulgaba la esencia del amado con las cerezas del cementerio in.